se encabezado eh, por su presidente, eh, don Samir Rizet, quien está en sintonía con nosotros a través de Teladol.com. Eh, queremos, eh, en nombre de, de, del pueblo de San Francisco de Macorís, eh, gracias, gracias. Gracias, darle las gracias. Es lo único que podemos hacer y decirle que ha traído tanta alegría eh, desde, desde que eh, ese grupo está aquí presente. No solamente en estos momentos, sino en muchos momentos que San Francisco de Macorís lo ha necesitado, el Grupo RICET ha dicho presente y en esta ocasión yo sabía que no se iban a quedar atrás. Así que enhorabuena, bien recibido, así como eh, dijimos la noticia en el día de ayer eh, del Grupo Corripio, que también donó 50 millones de pesos y, y, y que se une. Pero estos 50 millones del Grupo RICET, el 50% va destinado específicamente para nuestra gente que bastante lo necesita. Enhorabuena y nos sentimos contentos y orgullosos de ser parte de una forma u otra de este grupo, en el caso de nosotros personal, que a través de los gigantes del Cibao estamos ligados comercialmente con este grupo. Y además eh, tengo el placer de conocer eh, a Samir, a don Héctor y gran parte de los ejecutivos de la familia Harisset, y también eh, eh, a, a, al tronco mayor, eh, don Héctor Arricet y, y de verdad que es un placer poder compartir eh, con esta familia y además ver el apoyo que en momentos como este dicen presente Así que de esta forma positiva arrancamos eh, veloz. Sí, mira, eh, realmente esta pandemia ha sacado a luz y a flote muchísimas cosas en relación pues al sentido humanitario de empresas, de personas, de entes de la sociedad, ¿no? Es bueno resaltar este tipo de noticias no solamente hablar de lo negativo de las muertes, de los infectados, sino de la responsabilidad que han asumido ciertas empresas, que es bueno ver que aquí en San Francisco de Macorís tenemos empresarios responsables empresarios que les importan sus, sus empleados, sus suplidores que les importa realmente no solo el aspecto económico, sino el bienestar, porque definitivamente si no hay salud no hay nada. O sea, creo de manera eh, eminente que el aspecto monetario, el aspecto económico no es lo esencial ahora, aunque la pandemia se resuelva mucho con ese aspecto, pero sobre todo hay que salvaguardar la vida de nosotros. Los seres humanos y específicamente de los franco que estamos en una situación muy difícil. Estamos hablando que el epicentro de la República Dominicana está ubicado lamentablemente en nuestra ciudad por irresponsabilidad de ciertas personas que dejaron que se propagaran y eso es una historia. Pero realmente qué bueno que se esté viendo estos aportes de parte de los empresarios de nuestra ciudad y provincia. Así es, así es. Mira, eh, Veloz, tenemos el eh, señor director que comenzar eh, con el reporte eh, de los casos eh, que el señor ministro en hace breve momento anunció en su boletín eh, número eh, 14. señor esto nos ayuda con eh, los cuadros eh, que tenemos. Ahí está el boletín número 14 a nivel nacional. Infectados, eh, 1.380 eh, fallecidos, eh, 60 y recuperados ya. Eh, eh, me gusta ese número de recuperados, eh, va en 16 recuperados a nivel nacional. Vamos eh, con la provincia de Duarte, señor director, eh, para dar esos números eh, que también nos interesan mucho en particular. Infectados aquí en la provincia de Duarte, tenemos 110, eh, 24 defunciones, lamentablemente. Hasta ahora no se ha reportado eh, en ningún recuperado. Eh, le anoto que para eh, poder... Eh, dar los datos recuperados tienen que pasar varias pruebas primero se le hace una segunda prueba independientemente que salga eh, ya negativo hay que hacerle otra tercera prueba que arroje eh, negativo y ya luego de dos pruebas consecutivas entonces sí se se, se, se pone eh, en, el, en las estadísticas como recuperar así que Mil gracias. Eh, les reiteramos nuestro es saludo. Roberto, claro, a, a que de esa cifra el 55% de la tasa de mortalidad, de mortalidad es correspondiente a hombres, el 45% eh, de mujeres. Esto obviamente porque el factor es que los hombres suelen exponerse más a salir. También resaltar que la edad promedio de los fallecidos es de 62 años de edad. Sí, así es. Eh, reiterar eh, que más adelante estaremos eh, conversando eh, vía Skype desde la ciudad de Nueva York con Luis Camilo, quien es productor de Univision en la ciudad de Nueva York, específicamente para el programa eh, despierta América, porque en Nueva York hay una situación muy difícil y allá tenemos también eh, muchos dominicanos, entre ellos eh, franco macorizanos. Y Franco Macorizano, aquí de la provincia de Duarte, que residen precisamente en, en, en, en el área donde han sido eh, mayor los reportes y la situación que es eh, Manhattan y el Bronx. Eh, una situación difícil están pasando en la ciudad de Nueva York. También más adelante, eh, veloz, estaremos conversando con Manuel Tejada, eh, quien es subdirector de las oficinas de promoción turística de la República Dominicana en Colombia y también en Ecuador. Manuel Tejada es un Franco Macorizano que está radicado desde hace muchos años, fuera del país, y que quiere y queremos conversar con él porque eh, tiene muchas cosas que compartir con nosotros y la experiencia que están viviendo principalmente en Cali, eh, Colombia. Eh, así que nosotros entonces vamos a dejarlo eh, con la primera pausa y con este video, señor director, el video número uno, eh, este video de esperanza. Antes de, quiero reiterar eh, el saludo y las gracias a don Samuel está viendo el programa a través de Telenor.com. Punto de oh, a toda su familia, a su hermano Héctor, a su padre, a todos los eh, colaboradores eh, de este grupo RICED, a todas las empresas eh, que se han unido para hacer darle hoy 2 de abril, una sonrisa a San Francisco de Macorís. De verdad que desde que empezamos con esta situación, eh, se lo digo de forma muy personal, no había tenido alegría en mi rostro, no había sentido eh, ese compartir de, con ustedes de, de, de la alegría que le llevamos cada día, poderla transmitir. Y hoy sí, hoy, hoy me siento contento, porque los casos eh, de una forma u otra se están controlando. Sé que el que esté en su casa va a colaborar simplemente con algo, quedarse en su casa. Quedarse en su casa. Lo dejamos con este video, señor director, y nos vamos a la primera pausa.